hoy quiero adorar con la alabanza, te buscaré. Hoy tuvimos servicio de mujeres en la iglesia y fue muy, muy glorioso, de verdad que fue una bendición y estoy animada a adorar. Dios te bendiga, Dios bendiga a todos los que están. pregunta a qué horas son donde tú vives aquí son las 1 y 55 aquí en Atlanta Georgia son las 1 y 55 está tarde y estoy un poco cansada pero quiero adorar un poco antes de irme a dormir Dios te bendiga me encanta de la manera que alabas a Dios gracias Carla Gloria a Dios. ¿A cuántos años aprendiste a tocar piano? Tengo desde los 4, 5, 6 años tocando piano. Soy bien pequeña, bien chiquita. Hola, bendiciones. ¿Puedes cantar una alabanza? ¿Me multiplicaré? No me la sé. Nunca, nunca la he escuchado. Igual que en Venezuela. Ya también son las... 1 y 55. Cuerdas de amor. Ok, vámonos con cuerdas de amor. I'm oh. Veo muchas por la canción te rescataré y de verdad que esta canción ahora mismo está ministrando a mi vida fuertemente cada vez que la escucho, que la canto. Porque a veces nos encontramos en un desierto y decimos Señor, ¿dónde estoy? ¿Qué va a pasar conmigo? No puedo más. Y ahí es donde el Señor dice... Que donde sea que nos encontramos, en cualquier situación, en cualquier desierto, en cualquier lucha, en cualquier proceso, problema, ahí el Señor entras y nos agarra y nos saca. <tose> entrado al en live y han mandado muchas canciones muchas oraciones gloria a dios por eso vamos a ver cuál es la siguiente y la última <ríe> gloria a dios hay bastante siempre escojo la que veo más entonces así um. Ay, si yo supiera tocar la canción con todo y sin nada, la cantaría. Al menos que lo haga a capela. Con todo y sin nada, sin nada, sin nada. Esa canción me encanta. Gloria a Dios, por aquí tenemos a Abner Manuel por favor, vayan a seguirlo. De verdad que es un joven entregado al Señor Jesucristo. Ha escrito unas adoraciones hermosas. Tiene una voz que de verdad cuando la escucho me quebranta. Así que vayan a chequear su página. Aquí le voy a poner pin para que vayan a ver y apoyar a ese siervo de Dios. De verdad, Dios bendiga tu voz, Abner. Gracias por dejarte usar porque pasando por un momento fuerte en mi vida, escuché una de tus adoraciones y me quebranté bastante. Y de verdad le doy muchas gracias a Dios por tu vida, porque los jóvenes tienen tienen que adorar al Señor. Yo digo que cuando un joven llamado, que tiene el llamado de adorador se levanta de pie y di, le dice al diablo, yo le voy a servir al Señor, de verdad que es una arma letal en el mundo espiritual. Así que jóvenes, actívense, adoren al Señor, suban sus videos adorando, no teman a lo que vayan a decir la gente. El enemigo es el gran acusador. Así que no tengas vergüenza de subir tu video cantando. Ponme tag, me encanta ver sus videos siempre que me ponen tag y, y escucho esas alabanzas hermosas. Me encanta ser una inspiración para ustedes y le doy gracias al Espíritu Santo que es el que ha puesto esa gracia. Vacía, quebrantada, vacía, quebrantada, vacía, quebrantada. <risa> gloria a Dios. Vámonos con esa entonces. Ahí tenemos 13 de mayo. Amén, yo estoy comenzando. Échale leña al fuego y no tengas temor. El Señor te va a respaldar. A todos ustedes que quieran subir sus videos adorando, el Señor les va a respaldar. Siempre que lo hagan con un corazón, siempre dándole la gloria a Dios. Porque Él se merece toda la gloria. La canción Perdóname de Barat. Tengo que aprendérmela bien. Porque solo me sé el coro. Perdóname, Señor Jesús. Sé que esperas más de mí. Sé que esperas más. ¿Desde cuándo le sirves a Cristo? Mi vida entera. Y no le voy a decir que mi camino ha sido perfecto con el Señor. Hubo un tiempo donde hubo, hubieron varios tiempos donde me desviaba, donde a veces caía en las tentaciones del enemigo. Pero nunca puedo decir que me aparté de la iglesia y salí, sino que siempre le pedía perdón al Señor y le decía, dame las fuerzas para seguir en tu camino porque quiero honrarte con mi vida. Yo siempre he dicho que así como Jesús entregó su vida en la cruz, yo le entregaré mi vida completa a Él. Dios de lo imposible. Dios de lo imposible. Yeshua, vacía, quebrantada. Gloria a Dios. Yo siento que con la adoración vacía, quebrantada, muchas vidas son tocadas. Mi vida es tocada a través de esa adoración porque el Señor sabe. El Señor conoce lo mucho que ha tenido que quebrantarme, que ha tenido que romperme, que ha tenido que quitar cosas de mí, que ha tenido que mordiarme y hacerme de nuevo. <risa> supe que me amabas, aunque huí, supe que buscabas. Esa adoración es hermosa. Les voy a decir un secreto. Yo no sé tocar sin cuerdas. A veces me ven aquí que hago unos errores y es porque no tengo la computadora enfrente de mí. La computadora tiene las notas que toco. Entonces si yo estoy tocando sin computadora como lo estoy ahora, hago muchos errores y me da vergüenza. <risa> me da pena. Admirable. Pero si sí hay algunas canciones que ya me sé de memoria en el piano, yo llegaré. Yo llegaré. Vamos a ver Este comentario está bien lindo. Que nunca apague el fuego que hay en ti. Dios te siga bendiciendo. Amén, amén, amén. Dios te bendiga, Jos Josué, Sara, Princess. Andy, Dios te bendiga a ustedes, a todos ustedes. Amén, aleluya, gloria a Dios. Dios te bendiga, Johanna. Estoy tratando de leer todos. ¿Cómo haces para cantar a esta hora? Les diré algo. Yo puedo cantar en cualquier momento. Eh, a mí me encanta cantar. De verdad que... Aparte de... De... Hacerlo en vivos y, y cantar en la iglesia. A mí me encanta adorar a Dios. En mi día normal siempre estoy cantando. Y, y a veces cuando no estoy en live o no estoy en la iglesia, aquí en casa con mi hermana, me gusta tratar de cantar. ¿Cómo se dice gospel en español? Cantar así. Like, <ríe> Pero no sé hacerlo muy bien, pero me gusta hacerlo, like, you know, aquí. ¿Tocas otro instrumento? Ahora mismo les traigo el otro instrumento que toco. Eh, si me esperan, ya vengo. Ok, aquí tengo mi otro instrumento que... No es mi... Mi instrumento favorito es la guitarra. Y es funny because yo no toco guitarra. But. Aquí tengo el otro instrumento que toco. Vamos a ver. Otra, por favor, llegué un poco tarde. Aquí estoy todavía. Eres un canal de bendición, gracias. La gloria es de Dios. Hago lo mismo en mi casa. <risa> yes. Eh, ¿qué te estaba diciendo? Oh, ok. So, no es que yo toque súper bien, but en tono, en tono lo suficiente. Y a mí me encanta la guitarra. Si yo hubiera tenido, like, la decisión de qué aprender, hubiera aprendido tocar la guitarra. But uh, me encanta el piano, like, I love piano. Pero yo siento que la guitarra es un instrumento que suena tan, tan lindo. Oh, my gosh. No está, no está afinada. So, no voy a tocarles una canción today porque no está afinada. Pero aquí está el otro instrumento que toco. Un día, un día se las voy a tocar. Cuando la intone y, y, y you no. Know. Pero aquí lo tengo guardadito. Esta la compré yo para aprender porque estaba usando el de mi prima. Ella toca viola and a little bit of ukulele. Please canta vacía quebrantada. <laughs> Qué lindo ukulele. Gracias. Me encantó cuando lo vi. Por primera vez que me llegó en el correo. Estaba súper emocionada. Déjame ver. <coughs> eh. Aquí tenemos una, unas preguntas. ¡Wow! Alguien escribió, está bastante. Wow, ¡Wow! ¡Wow! Ok. Let's talk about this. Vamos a hablar de esto. De 1 al 10, ¿qué tan emocionada estás para que salga tu adoración? Muchos más logros vienen a tu vida. Amén, lo creo. Ok. Mm, mi ojo. Si ustedes no sabían, yo uso contactos de lentes, yo toda mi vida he usado lentes, entonces cuando cumplí los 17 años, empecé a usar los lentes de contactos. Y les voy a decir que ha sido la bendición más grande. Porque oh my god, cuando me miro en esas fotos donde usaba lentes, ay no, no, no. Quizás me vean en lentes un día. Like, tuve, creo que tengo un video en, en mi Instagram donde salía en lentes. Pero, yes, toda mi vida he usado lentes desde niña pequeña en el segundo grado. Y, bueno, ya uso los de contactos. Um, ok, de 1 al 10, ¿qué tan emocionada estoy? Tengo que salir de los números porque yo estoy al millón de emocionada estoy, más que emocionada estoy, ay no, no sé ni cómo explicarles lo emocionada que estoy. ¿De dónde eres? Soy dominicana. Eh, entonces, ustedes, ¿va a salir bien pronto? Just wait on it. Josué, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Nunca has tenido problemas con tus vecinos por cantar. Nunca se han molestado por el ruido. Saludos desde Panamá. Dios te bendiga, así Red. No, no he escuchado complaint todavía. Vivo en una comunidad un poco abierta, so no creo que se escuche. Aquí estoy libre para, para adorar. Saludos desde Panamá. Hola, saludos. Ok. So, muy pronto va a salir la adoración, adórale, ya viene el rey. Literalmente va a salir, ya, ya la tocaron en el radio, um, en el radio la tocaron, so, tienen que estar pendientes porque cuando salga, ¿cuántos idiomas sabes? Ok, yo hablo inglés, hello. Hablo español, hola. Y a mí me gusta pensar que yo hablo un poquito, un poquito. Ching de portugués. Pero es porque yo lo entiendo un poquito. I don't know. <ríe> eh, Saludos desde Panamá. Dios te bendiga. Canta algo de tu nuevo tema. Ok, vámonos. ¡Ay, Dios mío! Déjame ver. Aquí hay más preguntas. Uh. Ok. He, vi una pregunta, pero se me perdió aquí. Necesito que me vengas a ayudar. Este comentario está bien lindo. Eres una inspiración para mí. Dios te siga usando. Amén, amén, amén. No me sé la de Pablo y Silas. Bendiciones desde Venezuela. Dios te bendiga. Ok, vamos a ver quién puede adivinar cuántos años tengo. Porque siempre que me dan esta pregunta, me gusta preguntarles a ustedes. A ver... ¿Quién adivina? ¿Quién adivina? ¿Cuántos años tengo? ¿Quién adivina? Me estoy amarrando el pelo porque se puso caliente aquí en mi cuarto y estoy sudando. Ok, 21, 19, 19, 20, 20, 23, 18, 19, 19, 19. 19, tengo 19 años para la gloria de Dios. <ríe> eh, cumplí, 20, cumplí 19, iba a decir 29, cumplí 19 años en agosto, el último día de agosto, el 31. Eh, vamos a ver. Do you wear makeup? You're really pretty. Um, I don't wear makeup, pero a veces me pongo un poco de lip gloss, you know, para, ¿cómo se dice? para hidratar los labios. yes. porque en esta temporada de frío se ponen seca. No parece. ¿Cuántos años parece que tengo? ¿Cuántos años parece? no lo voy a tratar de decir otra vez porque voy a fallar y <laughs> um, let me see here <laughs> ay Dios mío Um, okay. Ay, qué lindo. ¿Cuánto tiempo estás en intimidad con Dios? Siempre oro por tu vida, aunque no te conozca. Dios te bendiga mucho, Majo. Eh, intimidad. No sé si eso significa... No sé si eso significa conociendo a Dios o... O... Yo tengo desde los 14 años que me bauticé, entonces, 14, 15, 16, ¿cuál de años? Puedo decir, means praying. Oh, means praying. Entonces, orando, like, depende. Tiempo de oración a eso se refiere, depende, porque hay noches donde... Tomo un poco más de tiempo y hay noches donde estoy bien cansada y les diré sincera, hago mi oración y... <ríe> Pero por la mañana me gusta orar también y tomo las mañanas cuando me levanto para leer la Biblia. Porque a veces corremos a las redes <ríe> por las mañanas antes de correr a la presencia de Dios y por las mañanas es ese tiempo que saco para... Hablar con Dios, estoy tratando de leerlos todos. Gloria a Dios, okay. Aquí tenemos una buena. ¿Cuál es tu verso favorito? Siempre lo he dicho, me encanta el versículo, Salmos 42, 6. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Y no me lo tengo memorizado, pero dice el Señor, tu Dios es tu salvación, no hay por qué estar abatido. Entonces, eso siempre habla a mi corazón. Porque hay momentos donde nos estresamos, nos da la ansiedad, nos ponemos mal y no recordamos que el Señor es nuestra confianza. ¿Cuál es la canción que más ha ministrado a tu vida? ¡Wow! Eso está difícil porque hay bastantes, pero en... Es que la canción que más me ha ministrado siempre son canciones que el Señor me da en el momento de la dificultad. No sé si cantarles una que escribí y todavía no ha salido ni nada, pero esa adoración es poderosa. Cada vez que la canto toca mi corazón de una manera especial. Sí, soy dominicana. ¿Hace cuánto tiempo vives en los Estados Unidos? Toda mi vida. Nací en Rhode Island. En algún momento me encantaría conocerte. Ay, que... Si Dios lo permite. Cántala, cántala. ¿A cuántos países has viajado? He ido a la República Dominicana dos veces. He ido a... He ido a... Estoy pensando porque he ido a países, pero... Estoy... He ido a estados, perdón, no países. He ido a Canadá y ya. La República Dominicana y Canadá. Yes. exacto. Yeah. Cántala, cántala Cuando me vienes a ver Si Dios quiere Voy a ir pronto para allá Te esperamos por Panamá Invítenme Llévenme y voy ¿Cuál es una comida famosa allá en Panamá? Panamá te espera. Mm. Cántala, cántala. Cuando, cuando la tenga producida y esté lista para salir, la canto. Tienes que venir a verme. Claro que sí, claro que sí. Vamos a comernos una fritura. Porque yo sé que allá... Es la comida de los dominicanos. Por allá en Nueva York. Te esperamos también en Guatemala. Rice and beans. Sancocho. Ay, Dios mío. A mí no me gustan las habichuelas. Los frijoles. No me gustan. No la cantes. No la voy a cantar. Te esperamos en California. Ay, uno de los lugares... Like, eso está en mi número uno. Quiero ir, quiero visitar California. También en México. Me encanta la comida mexicana. Soy amante del picante, ya como muchos saben. Eh, arroz con pollo y sancocho, sancocho. A mí me encanta el sancocho con maíz, con carne de res, eh, con papas. Ven a Colombia. Ay, Love las arepas, creo que son empanadas colombianas, son súper buenas. No te pases, no la cantes, uno no sabe. Ah, así es. Sancocho es una sopa de pollo. Ah, para los dominicanos, el sancocho es un, una sopa con carne de res, con papa, con maíz. <ríe> ¿Cuántas veces? Nunca. Ay, Dios mío. Dios me libre. A mí nunca me gusta aguantar la presencia de Dios. Ven a comer asado en Argentina. Yes. Picante, pero edificante. Ay, Dios mío. Todo, todos en Panamá en este live. Así es. Veo muchos de Panamá. Sí, soy cristiana. Thank you for the worship. Siempre me encanta adorar al Señor. La única sopa dominicana. ¡Ah! Y el dumpling, ¿no te gusta a mí? Oh my God, para mi cumpleaños, cuando cumplí 19 años, me hicieron un dumpling con mariscos. Oh my God, eso está. Oh my God, yo me estaba derritiendo, todavía pensando en ese dumpling en el día de hoy. Me derrito porque estaba tan bueno. A ver. Uff, me está dando hambre. Y mira la hora que son por aquí. Son las 2 y 41. Y tengo unos tacos que me están esperando ahí abajo. <ríe> Panamá. Unos chicharrones con yuca. A mí no me gusta la yuca. Yo soy bien. Tengo cosas específicas. Que como. Soy de Panamá. Panamá presente. Todos los de Panamá tienen su bandera. Nunca he comido dompline. Ay, Dios mío. Mí! Hay que hacerte uno. Tú tienes que venir para acá y vamos a hacer uno. I love your worship. Gloria a Dios. ¿Quién preguntó si eres cristiana? Ay, me matan. ¿Vives en Miami? No, vivo aquí en Atlanta, Georgia. Te regalaré un bollo No sé qué es eso Para nosotros los bollos son unos unas, Unos bollitos de Harina Que se hierven en una salsa I also want to go to DR soon ¿Has comido guacho de marisco? Nunca he comido guacho de marisco, pero me encantan los mariscos. Soy fan de los mariscos. Si a mí me llevan al mar, yo me como todo lo que está en el mar. Desde el pulpo hasta el... La, ¿Cómo se dice en español? Oyster, de todo en el mar me lo como. Si un día voy para allá, en familia donde mi familia quiero cantar una vez contigo. Ay, que el Señor te lo permite llegar aquí. Tengo una amiga en Atlanta, es de aquí, de Panamá. Invítalo para la iglesia, Aguas Vivas. ¿Has comido tacos? Claro que sí. Tengo uno esperándome en la cocina que voy a ir a comerme. ¿Has comido mazamorra? No sé qué es eso. Pescado relleno de patacones. ¡Wow! Nunca he escuchado de eso. En nuestra iglesia nos encantó que fueras. Pero esperamos que un día puedas hacer un... ¡Ay! Esta chica es de la iglesia donde hice mi video para la canción. ¡Adórale! Vamos a darle unos corazones a Ashley. Dios te bendiga mucho. Fue un placer conocerte. Tu mamá es dominicana y as, mis padres son dominicanos, fueron, nacieron allá y vinieron para acá. Tienes planeado giras, no te olvides de Colombia. <ríe> Ay, Dios mío. <ríe> Mazamorras. Mazamorras es una comida colombiana. Oh. Ay Dios mío, aquí los lenguajes y los dialectos diferentes se están confundiendo. Arroz blanco con pescado frito y limón, así se debe comer, ya yes. Panamá te está esperando con los brazos abiertos, espero que el Señor me permite y me dé el chance de ir para allá y conocerlos a todos ustedes. Un tamal pequeño, a mí me encantan los tamales. Redimido esta Atlanta. Oh, no sabía. Quisiera hacer un cover contigo. Tu comida dominicana favorita. Tiene que ser el domplín. A mí me encanta el domplín de marisco. It's my favorite. It's number one. Sí, ven a Panamá. Te esperamos en el tabernáculo de la fe. Nombre todo. ¿Has, com has comido chen chen? No. Nunca. Mm -hmm. Vámonos con vacía quebrantada. A todos ustedes, Dianet a un proyecto con esa canción. Vamos a ver qué es lo que tiene el Señor planeado, porque hay tantas cosas maravillosas que el Señor tiene pasando ahora mismo. If you ever come to California, you should visit a church en Rancho. No voy a Ay, qué nombre. It's, a, it's called Foundation of Truth. No, nunca he escuchado esa adoración. Sigue, que estamos de vigilia. Yo acabo de salir de una vigilia en mi iglesia. Había estudio bíblico y servicio de mujeres. Y fue muy glorioso. Y aquí estoy con ustedes. También muy glorioso. <risa> Puedes cantar, tú eres santo. Hay muchas. La que es original tuya. ¿Cuál es esa? Tú eres santo. Tendría que escribirme más lírica porque hay tantas canciones. Vamos a preguntar cómo se toma... ¿Cómo se puede tomar la canción para hacer algo como si fuera tuya? Hay que orar. Oren. Oren a ver qué quiere Dios con esa canción. Dios siga bendiciendo tu vida. Muchas bendiciones para tu vida. Te adoro. Si ves a mi amado, hazle saber que estoy enferma de amor por él. Gracias. Uh perdónenme, es que no estoy tratando de reírme, ok, ok, estoy tratando de leer todos los, las, saben los cubitos de las preguntas, estoy leyendo, Okay. ok, Perdónen, estoy leyendo aquí todos los, los comentarios. En la cajita. Hoy canté esa canción en la iglesia. So canté esta canción en la iglesia hoy. Déjame ver. <laughs> Vigilia, ¿dónde está Nati? <laughs> Thank you for being such an inspiration. God bless you. Gracias, Hennessy. ¿Nunca he escuchado la canción Cara a Cara por Belén Loza? Dios no es como los hombres, Dios no es... Yeah. Oh, muchas, tengo muchas, sugerencias ¿cómo se dice? Muchos, vamos a decirles preguntitas por esta canción. Tú eres santo, que comenté del perfil de la iglesia a la que asistes. Me dijiste que era... Es la que dice, es la que dice... ahí está se llama así mismo tú eres santo pero no me acuerdo de la de la adoradora que lo canta <ríe> love your beautiful smile thank you qué increíble adoradora eres dios te sigue usando bendices tantas vidas incluyendo mi vida qué bendición la gloria es de dios Esa, esa, esa. Esa es. Esa... Bueno, vamos a cantarlo. Déjenme escribirle aquí para que puedan ver todos los videos de la iglesia. Aguas vivas. Ahí está. Le voy a poner pin. Para tan palabras en mi mente. estar aquí conmigo Voy a concluir el live Ay, me pican otra vez <coughs> No one ever cared for me like Jesus De Stephanie Gretzinger Ok, voy a escuchar Esa adoración Y también todas aquí Las que me mandaron y no me las sé Le tomé screenshot <laughs> Para aprendérmela Vayan a seguir la página de la iglesia, Aguas Vivas Worship, está aquí abajo. Así pueden ver todos los videos de la iglesia. y muchas fotos que voy a estar subiendo. Así no se pierden de nada, de nada, de nada. Ahí tenemos un request para entrar live. Me encanta esa canción. Ay, un piclón. Bendiciones, Dios te bendiga. Y bueno, gracias a todos ustedes. Que estuvieron aquí en este live. Muy pronto estaré haciendo un live con Averly. Si el Señor lo permite. Pronto, pronto. Um, nos vemos mañana en el próximo live. Y gracias a todos ustedes por estar aquí.